Bueno, si has venido a este vídeo es porque te interesa el nuevo mazo de paladín que podemos construir gracias a las cartas del mini set del regreso en Axaramas que han llegado esta última semana. Con esto, estas nuevas cartas nos ofrecen un montón de recursos nuevos, en concreto dos cartas que son el Ala Dorada y el Purator. Ahora mismo revisaremos... Mientras tenemos este ejemplo y con este mismo mazo de fondo, la importancia de estas dos nuevas cartas en el mazo de paladín puro y sobre todo cómo se adapta para luchar. Contra el resto de mazos que están saliendo gracias a esta mini set. Así que quédate porque empezamos. Lo primero de todo, bueno, el mazo de paladín puro ya se ha visto en la anterior expansión. Que teníamos la condesa, funcionaba bastante bien con todos esos soldados de la mano de plata. Pero es que ahora con el purator y esta nueva carta también de la ala dorada podemos tener un montón de variaciones. Pero bueno, más o menos aquí tenemos algo inicial, el link que os vamos a dejar en la descripción para que podáis copiaros el mazo, es básicamente uno estándar, que es bastante sencillo de jugar, tiene dragones, tiene robots, es puro de paladín y se le pueden hacer un montón de modificaciones según tengáis cartas más importantes como el Leviatán que no lo hemos incluido, que estaría bien incluirlo, etcétera. La esencia del mazo es que es un mazo mid-range que tiene todo su potencial alrededor de los turnos 3 y 6 aprox, que es cuando Podéis generar un montón de fuerza en mesa para avasallar al adversario La primera carta que nos llama la atención de este miniset para el paladín es el ala dorada Sin duda una carta que tiene un potencial brutal de letal ya que tiene embestir Que nos vale tanto como para tradear y limpiar bichos de la mesa como para ganar la partida Gracias a las últimas cartas que tiene el paladín que otorgan daño, escudo divino esto nos ayuda un montón y nos da muchísimo potencial de letal como ya decíamos, porque a la hora de tener Viento Furioso, que es algo muy poco común en cartas de paladín, le da una vuelta de tuerca a las oportunidades que tenemos de ganar la partida. Así que importante siempre jugarla cuando tengamos otro robot en mano. Con esto nos dará una gran oportunidad de ganar todas las partidas. La siguiente carta que tenemos con nosotros gracias a este miniset, es el Purator, la protagonista sin duda de este mazo, que es un provocar 4-6, que tiene grito de batalla, que nos hace robar un esbirro de cada tipo siempre y cuando no tengamos cartas neutrales en el mazo, o sea, encaja perfecto para el paladín puro. Y es, como ya hemos dicho, un provocar que nos va a dar recursos. El hecho de robar cartas en este mazo de paladín no nos viene nada mal, ya que queremos, sobre todo, tener criaturas en campo como para poder jugar y avasallar a nuestro adversario. Bien, teniendo en cuenta todo esto, ahora el combo más o menos que tenemos montado dentro del mazo es usar tanto robots como dragones, que son las dos tipos de esbirro que nos permite jugar el, el paladín con bastantes garantías. Tiene un poco de los dos, ya que no se puede meter todo dentro del mismo mazo para poder aprovechar bien el purator y el ala dorada. Entonces, dentro de todo esto, se aprovechan las sinergias de las dos razas con bastantes garantías, aunque, aunque nos quedan un par de flecos que pulir que no sé muy bien cómo se irán testeando a lo largo del miniset. Pero veremos cómo avanza. Así que dicho esto, pasamos a revisar esos pequeños flecos que le han quedado a este mazo. Como ya hemos dicho antes, este mazo es un mazo de mid range que se va a dedicar a llenar la mesa, a tratar de tener el control gracias a los esbirros y tener siempre superioridad en el campo para poder tradear con garantías y además atacar a la cara siempre en el mismo turno. Entonces, contra lo que hay ahora mismo en el meta o lo que está saliendo después de este mini set, la gente está probando cosas y tal, y lo que se está encontrando es que contra mazos de control que tienen capacidad como para no tener que tradear contigo, usar hechizos para limpiarte los esbirros, etcétera, perdemos muchísimo potencial ¿Qué estamos buscando? Nuestra idea sobre todo es tener esbirros en mesa para que ya sea con una ala dorada o con una convicción de turno 5 o más seamos capaces de bufar nuestros esbirros y tener mucho daño como para ganar la partida en dos turnos en un turno si tenemos suerte con el letal entonces eso nos lleva a nuestro siguiente problema que es ser capaces de generar en mesa el setup para que el ala dorada esté protegido y tenga daño como para reventarle la cabeza a nuestro rival. Esto es complicado de conseguir ya que necesitamos hacer uso de todos nuestros provocares, de bufar el ala dorada, de monterle a lo mejor un escudo divino que esté acompañado de esos tanques con escudo divino para que absorban el daño que deberían hacerle ala dorada. Pero... Es que esos mazos de control son capaces de limpiar el ala dorada y somos bastante dependientes de él A no ser que hagamos que el enemigo gaste demasiados recursos para limpiar el ala dorada de la mesa Y el resto de nuestros esbirros sean capaces de generar el daño que debería hacer el ala dorada Esa limpieza que tienen el resto de mazos del meta nos hacen ser dependientes de ese ala dorada y a veces la falta de esbirros en mesa en los que no podamos aprovechar nuestra convicción. O sea, de nivel. Lo, lo oportuno que estamos buscando es que sea una convicción de nivel 2 para poder bufar los esbirros. 2 mínimo. Y atacar a la cara. Pero claro, como nos limpia la mesa, bastante sencillo. Pues tenemos que gestionar eso, ¿no? ¿Cuántos esbirros metemos en mesa? Tener lo suficiente en mano, como para que cuando nos limpien la mesa podamos volver a llenar el campo etcétera entonces hay que ir escalando y jugando con eso, guardando esbirros etc, es complicado pero una vez ciertamente dominado esto, seríamos capaces de vencer la gran mayoría de los mazos teniendo en cuenta esto, podemos concluir que nuestro mazo de paladín es un mazo muy versátil, que permite muchos cambios dentro de las cartas que tiene siempre que sean de esa misma clase de paladín para mantener su pureza sobre todo tenemos que tener dos conceptos claros, el hecho de que debemos mantener la mesa llena para poder ganar en superioridad gracias a nuestros esbirros y tener los suficientes esbirros en mano como para poder continuar la partida si el enemigo nos limpia la mesa. Entonces espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de estos minutos en la taberna revisando este mazo de paradín puro. Y sobre todo, que os haya gustado tanto como para que os suscribáis y nos apoyéis en el contenido que estamos haciendo. De calidad y cada día mejor gracias a vuestro apoyo. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.